Me da rabia, todavía seguimos con la rabia porque tenemos que aprender a conocer ese, ese espíritu de la rabia, ese espíritu que nos da rabia por todo y hoy vamos a hablar de me da rabia que me tomen las cosas sin permiso. El espíritu de la rabia... Ya lo hemos trabajado y no, no sé si han notado que todo es me da rabia, me da rabia, me da rabia, me da rabia. ¿Por qué? Porque la rabia es como una galaxia, es una, eh, es, es una galaxia donde eh, entran eh, todo lo que es eh, la rabia, te lleva al odio, el odio te lleva al resentimiento, el resentimiento te lleva a ser una persona amargada, a ser una persona eh, egoísta, a ser una persona eh, que le da rabia por todo, como por ejemplo, me da rabia que me cojan las cosas sin permiso y me cojan en Colombia es tomar, agarrar, en México es otra cosa, entonces eh, voy a hacer la aclaración. Entonces vuelvo y repito la palabra. Me da rabia que me tomen las cosas sin permiso. Ese es el, el, el detalle de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, vamos a decodificar. Como siempre, espero que hayas traído tu cuaderno, tus colores. ¡Hola, Viviana! Viviana, hazme un favor. Me puedes compartir este link en el grupo de WhatsApp privado, si eres tan amable eh, y te agradezco. Si te queda fácil y si no... Yo, eh, miramos a ver cómo lo compartimos, si estás aquí, estás dentro del grupo, entonces eh, te voy a pedir el favor que me compartas o alguien de, de, del equipo de la escuela. Muchas gracias, mi muñeca linda, te agradezco, te agradezco muchísimo. Bueno, entonces eh, vamos a hablar de este tema y para eso... Me encontré este libro que hace tiempo no lo trabajábamos. Viviana, no sé si te acuerdas cuando, cuando trabajábamos este, este, este libro de Las Puertas del Cielo están abiertas para ti. Y eh, entonces les voy a leer, primero les voy a leer este esta, esto que encontré que me pareció de verdad Súper interesante y hace tiempo no hablamos de este libro eh, que se llama las puertas del cielo están abiertas para ti y para poder entrar al cielo tenemos que entrar en la dimensión del corazón oh my god ay señor ayúdame ilumíname señor para yo eh, eh, estar tranquila porque son parezco un pulpo y necesito concentrarme, entonces, como te da rabia por todo, porque te cogen las cosas sin permiso, vamos a encontrar el método para entrar en la dimensión del corazón en común, unión con el Espíritu Santo de Dios, y pedirle un milagro, a ver si nosotros ya dejamos esta rabia, por todo, y cambiamos de dimensión, cambiamos de galaxia, ok, entonces yo voy a ir escribiendo también a la vez, o sea, todo esto es como un pulpo, eh, tengo el cuaderno, tengo el libro, y voy a leer primero, mientras que yo leo, eh, está en la página 198 del libro de las Puertas del Cielo, están abiertas para ti, si tienes el libro, abres el libro en la página 198. Si no lo tienes, está en Amazon. Y si no, yo te lo voy a leer. Ok, aquí no hay excusas para hacer el trabajo que vinimos a hacer en esta tierra, que es entrar en la dimensión del corazón, en común unión con el Espíritu Santo de Dios y pedirle un milagro para que nos quite esta rabia, tan grande, que nos da por cosas tan simples como que nos tomen las cosas sin permiso. ¿Listo? Bueno, voy a leer. Primero voy a leer. Capítulo 3. Dimensión del corazón. La común unión. Este tema de la trinidad conciencia crística. Común unión y el gran salto cuántico espiritual, lo ampliaré, lo ampliaré más, puesto que considero que es la clave para aprender a llegar a ser humano y a integrar esos tres cerebros. Recuerda que tenemos tres cerebros, el cerebro reptiliano, el cerebro límbico, y el cerebro racional y lo vamos a integrar a esos tres cerebros los vamos a integrar con el corazón. Voy a leer todo y luego yo lo yo hago un resumen de mi propio entendimiento. Wow, esto es maravilloso, hacía tiempo no veía esta belleza. Sigamos. Este tema me encanta. Tres y uno, acuérdate, tres y uno. El de estar en común, unión conmigo misma, haciéndome cargo, responsable. A ver, silenciemos estas notificaciones que me, que me quitan el, el, el entendimiento. Ok. Voy a volver a leer. Es que me, me pierdo con, con el sonido del, del teclado, señor. Ilumíname para que yo no, no me desconcentre. Este tema me encanta: el de tres y uno, el de estar en común unión conmigo misma, haciéndome responsable, convirtiéndome en mi propia madre y padre de esa niña caprichosa. Entonces, ¿quién es la que se enoja y le da rabia por todo? Espero que me contestes, mujer, eh, aquí en el, en el Facebook. Gracias, Vivi, por haber compartido el link y, y a todas ustedes por compartir este live en sus perfiles y eh, a las personas que ustedes necesitan o quieren que llegue esta información. Entonces, mírame algo que es muy importante. Haciéndome responsable, convirtiéndome en mi propia madre, en mi propia padre y padre de esa niña que hay en mí, que es rabiosa, que es berrinchuda, que es pataletuda y que es una culicagaita, así le decimos nosotros en Colombia a los culicagaos, que, que, uy, que le sacan a uno la piedra. Entonces... Me voy a hacer cargo de esa niña pataletuda y enojona que hay en mí. Yo soy la que me enojo. Esa niña berrinchuda, Viviana, es la que se enoja. Esa niña berrinchuda es la que le da rabia por todo. Esa niña berrinchuda es un desastre. Y nosotras, hoy, aquí y ahora, entonces se escribe esto, hoy, aquí, y ahora elijo hacerme cargo de mi niña pataletuda. Ser mi propio madre, ser mi propia madre y ser mi, propia, mi propio padre de esa niña. Por lo tanto, hago una trinidad entre el padre, la madre y la niña. Y el uno es el Espíritu Santo de Dios que mora en mí, en unidad y en común unión con el Espíritu Santo de Dios. Yo no lo había entendido, yo lo escribí, pero no había entendido que entraba en la dimensión del corazón. La común unión es unir esas tres entidades con el Espíritu Santo de Dios. Ay, tan bonito eso Voy a seguir leyendo que me está gustando esto. De esa niña, pues, el pues, el practicar la común unión conmigo. ¿Con quién tenemos que practicar la común unión? Conmigo. Usted con usted y yo conmigo. Solamente a través de nosotras mismas. Común unión. La, la niña pataletuda y yo voy a ser la niña yo soy la niña pataletuda y a la vez voy a ser mi propia madre y mi propio padre y entonces voy a unir esas tres entidades con el Espíritu Santo de Dios para que more en mí ah ya entiendo pues el, el practicar la comunión conmigo Genero una nueva onda de energía para el universo. Escriba eso, mujer del futuro. Se lo voy a volver a leer conmigo misma. Cada una se pone la mano en el corazón y se dice, yo soy mi propia madre y mi propio padre de esta niña pataletuda, berrinchuda, que vive enojada por toda, que vive haciendo pataleta, por todo, y hoy me hago cargo de ella. Si estoy hablando muy rápido, me dicen que es que eh, eh, a veces se, se me pasa y yo no he escrito nada porque solamente estoy leyendo y vamos a retomar este libro que hoy fue que, de acuerdo al tema, llegó la inspiración con el libro. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando practicamos la común unión? A ver, vamos a hacernos preguntas. ¿Qué es lo que pasa? Yo voy a empezar a preguntar porque ahora sí, necesito... No, voy a terminar de leer. Es que ella hace todas las cosas a la vez. Voy a escribir esta pregunta. ¿Qué es lo que pasa cuando practico la común? Unión. Pregunta, escríbame esa pregunta por favor ahí en el cuaderno. ¿Qué es lo que pasa cuando practico la común unión? Mira una respuesta tan importante. Hoy me hago cargo de mi niña pataletuda. Exacto, soy mi propia madre hoy me hago cargo de mi niña pataletuda, convirtiéndome en mi propia madre y padre de esa niña caprichosa. Pues el practicar la común unión genera, cuando yo me hago responsable, cuando me hago responsable, cuando me hago responsable de mí, ¿Qué pasa en el universo? ¿Qué pasa en el universo? Se genera una nueva onda de energía. ¡Ay, qué maravilla! Se genera una nueva Onda de energía en el universo. Esto debe quedar escrito en su cuaderno aquí y ahora para que usted sea responsable de usted misma. Y ya el pasado de, de nosotras ya pagamos lo que íbamos a pagar ya hicimos lo que íbamos a hacer a partir de hoy, ya el pasado ya, es la herramienta que necesita el futuro para poder crear un nuevo pasado que eso es el infinito ok, entonces voy a acabar, a terminar de leer este, esta, este pedacito y lo vamos a analizar desde mi perspectiva y también lo que tú entendiste listo, entonces dice la común unión ¿Qué es la común unión que nos dan en, en la Iglesia Católica? Que nos dicen, venga, tenga la común unión. ¿Qué lidias para yo entender esa común unión? Y muchachas, ay, miren esto. Yo, para entender la común unión, vi este, este, esta imagen. Y me encantó porque nosotros somos como así, como todas, des, como el, la niña por aquí, el papá por aquí, la mamá ahí con, conteniéndonos a todos por dentro, con un eje que es el Espíritu Santo. Y yo no entendía esta, esta imagen de la comunión. Y peleé tanto. Mujeres, si ustedes supieran, yo como peleé con la común unión, Dios mío, todo, todo lo que peleé para entender la común unión, para entrar en la dimensión del corazón en común unión con el Espíritu Santo y pedirle un milagro, cómo luché para que yo pudiera entender este equilibrio, para que yo pudiera entender que esta niña pataletuda con esta mamá o papá o no sé cómo te lo, cómo lo puedo explicar. Son tres, pero todas se mueven en un eje y, y no lo entendía. Y yo vi esta imagen y yo dije, oh, esto se me parece a la comunión, esto se me parece a la comunión. Pero es que no lo entendía, es que yo peleaba, es que yo peleaba. Peleaba porque, porque no me comulgaban. ¿Y por qué no me comulgaban? Porque me había separado de un hombre que es el papá de mi hijo, pero que no vivíamos bien. Que, que por mi programación, por mis creencias limitantes, por toda esa eh, energía que yo traía, viví con él una experiencia y le tuve un hijo, pero no estábamos bien, no éramos felices. Y lo único que yo iba a seguir haciendo era dándole más castigos a mi hijo, pero yo no lo entendía. Y entonces me, me divorcio, me quito el anillo porque me casé por la iglesia y resulta que me descomulgaron. Y yo decía, pero ¿por qué me descomulgaron? Porque yo estoy descomulgada y por mucho tiempo me sentí mala porque te expulsan de una institución porque te expulsan de algo que está dado y que yo no podía entender que yo me había separado del papá de mi hijo pero era porque no nos entendíamos porque, porque no tenía esta información que tengo ahora me podrías preguntar Marimel si tuvieras esta información qué harías yo, yo te diría Hoy, porque al pasado no puedo devolverlo. El pasado ya es lo que es. Y yo soy lo que seré. Soy lo. Esto es un enredo de palabras. El pasado es lo que es y yo seré lo que seré. Lo que, lo que es. Es una en, enredo de palabras que tengo. Pero lo que te quiero decir es: si hoy te quieres separar de tu esposo quieres tener un divorcio, quieres hacer un rompimiento, espérame para que tengas entendimiento y puedas tomar las decisiones desde el entendimiento y desde la dimensión de Dios y no desde la rabia y no desde la angustia y no desde la tristeza. Y si estás aquí escuchándome, es porque tu alma eligió estar aquí en este preciso instante para que hubieran cambios en tu vida. Yo ya no puedo cambiar mi pasado, pero sí puedo reprogramar mi futuro. Sí puedo renovar el espíritu de mi mente para no repetir más divorcios en mi vida, porque ya me cansé del divorcio Ya me cansé de la pelea, ya me cansé de la lucha y quiero entrar de una manera consciente a la común unión con el Espíritu Santo de Dios y pedirle milagros en mi vida y que en mi vida solamente obren los milagros, van a pasar cuando llueve, llueve para todos, ¿sí o no, Viviana? ¿sí o no, mujeres? Que cuando llueve, llueve para todos pero que yo tenga la sombrilla. Y si no, como me decía alguien, que se haga tu voluntad, Señor, y que yo la acepte. Y que ya. Y que deje de pedir cosas que, que el universo no va a pedir nada. Mejor me voy a ajustar a la voluntad de Dios. Entonces, exactamente, Viviana, cuando me hago responsable, de mí se genera una nueva onda de energía en el universo. Entonces, vamos a, a acabar entonces de, de leer esta partecita que es muy importante. La común unión no es lo que yo pensaba, sino que es la común unión entre mi mujer, mi papá, mi madre y yo misma y el Espíritu Santo de Dios. Ese fue el nuevo entendimiento que yo pude entender eh, al hacer este, este libro que se llama Las Puertas del Cielo Están Abiertas para Ti, Reprograma tu ADN Cuántico. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con estos talleres, con esta, viniendo a clase todos los días, eh, teniendo esta disciplina de estudiar y abriendo el entendimiento, porque hoy es el tiempo, ahora, póngame eso por favor, ahora es el tiempo, ahora es el tiempo del entendimiento. Entonces, yo me separé tres veces. Sí, ¿para qué? Para entender. Es que más tapada, no mentiras, tapada, no, terca, no mentiras, terca, no, mula, no mentiras, mula, no, no se diga así, Marimelda, porque usted quería vivir la experiencia. Ah, ya, yo quería experimentar tres divorcios. Yo quería experimentar que me expulsaran de la iglesia, expulsada. Yo quería experimentar sentirme por fuera, para luego ponerme a leer, ponerme a escribir, ponerme a investigar y entender, por fin, las cosas. Para eso nosotros vivimos la experiencia. Entonces, si yo ya hice un camino... Y tú estás ahí pensando, ay, es que me quiero divorciar, ay, es que me quiero, es que me da rabia por todo, ay, es que me cogen las cosas y me da rabia. Y entonces yo me quiero divorciar y me quiero ir a vivir y quiero alejarme de este no sé qué, porque así somos cuando nos enojamos por todo. Porque nos cogen las cosas. Porque, por lo que sea. Entonces yo te digo, espérate, espérate un momentico, no te vas. Date la oportunidad de educarte. Date la oportunidad de integrarte y termino de leer la común unión en lo personal y sobre todo por el lado religioso no lo comprendía yo no lo comprendía, yo no entendía es más, te confieso que por muchos años me sentí pecadora separada y expulsada yo no sé si tu mujer te ha sentido pecadora separada y expulsada así me sentí yo oh my god, me da ganas de llorar wow tanto dolor que traemos en el corazón traemos en el alma, traemos en todas partes Dios mío, ilumínanos Señor Bendice nuestra alma, nuestro espíritu y todo nuestro ser, Señor Jesús. Cúbrenos con tu sangre. ¡Wow! Muchachas, cuando estén en esta clase tienen que tomar mucha agua, mucha agua exactamente cuántas veces no dijimos yo me quiero ir de acá eh, ustedes no me no me cojan las cosas no quiero que nadie me toque no quiero que nada y, y cuántas veces quisimos salir corriendo de donde estamos porque creíamos que no era el lugar de nosotras cuántas veces te sentiste pecadora yo me sentí pecadora es que yo me divorcié hace 20 años de mi primer esposo y me sentía la mujer más pecadora, separada de Dios, expulsada, yo con ganas de ir a, a que me dieran la comunión y que no podía, que porque era casada, Dios mío, oh my God, cuando entendí eso y yo, oh my God, esta es mi comunión y esta comunión es sagrada, en mi entendimiento, estoy hablando de mi entendimiento, cada uno tendrá su propio entendimiento entonces y esto a nivel muy profundo en mi ser me dividió yo era una mujer dividida yo era una mujer que siempre miraba y decía Ay, pero esto estos porque son tan felices y este porque tiene novia y este porque se casó y todavía está con el esposo y yo por qué no ¿Yo por qué tengo que ser una mujer separada? ¿Por qué tengo que ser una mujer que cría un hijo sin su papá? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? Y para mí eso era... ¡Fuera! <risa> que, que, que Entonces, me sentí dividida. Y hoy comprendo que mi misión es unir. Entonces, mira que a veces... Te pasan las cosas uh, que pensamos que son malas, como los divorcios, como ya ese es el pasado, ya lo experimenté, ya lo viví, ya, ya peleé, pero ya no quiero más. Ahora, mi misión... Antes de que una mujer se separe, si habla conmigo y si me dice, Marimelda, estoy a punto de votar a mi esposo, Marimelda, estoy a punto de irme de mi casa porque todos toman las cosas sin permiso y eso me da mucha rabia. Antes de tomar ese tipo de decisiones, por favor, entra aquí a la escuela cuántica mía. Si no sabes cómo me preguntas por un mensaje de texto, Marimelda, ¿cómo hago para estar ahí? Porque es que tú no puedes... No puedes de verdad tomar esas decisiones para que no tengas que estar repitiendo esos ciclos porque son muy dolorosos. Entonces, para eso es que nosotras nos estamos educando. Entonces, vamos a terminar. Te cuento que las creencias son muy fuertes. Es por esta razón que me gustaría contarte un poco de mi historia con la finalidad de que puedas comprender mejor este tema de la común unión desde mi perspectiva y experiencia personal. Lo hablo desde mi experiencia personal y cada una de ustedes tiene una experiencia que es muy respetable y espero que respetes mi experiencia mi entendimiento y yo te lo comparto porque te puede servir para ahorrarte mucho sufrimiento tanto como el que yo sufrí como el de sentirme pecadora como el de sentirme separada y como el de sentirme expulsada y eso yo no se lo deseo a nadie porque eso es estar en el perfecto infierno y, y, y, y el infierno es es como una, una manera metafórica de nosotros hablar nosotros sí podemos entrar a la dimensión del corazón pero eh, a mi maría este tiene una intensidad podemos entrar en la dimensión del corazón y cuando nosotros entramos a la dimensión del corazón y empezamos a amarnos por las experiencias que vivimos en el pasado por, por empezamos a amarnos por todo lo que hicimos en el pasado porque el alma así lo necesitaba. Y empezamos a no echarle la culpa al papá, a no echarle la culpa a la mamá, a, a entender que todo fue un plan de Dios para que nosotros lográramos transformar y al final nacer en el Espíritu Santo de Dios. Y al final decirle, Dios, que yo sea, ahora escribí algo que lo tengo por aquí. Eh, no me acuerdo, pero lo escribí. Dios, llévame a tu presencia. Yo quiero nacer hoy en el Espíritu Santo de Dios y ser un nuevo modelo de mujer. Ser un nuevo modelo en Cristo, ser una nueva persona, renovarme en el espíritu de la mente. Yo quiero ser renovada por el Espíritu Santo de Dios y tener en este cuerpo, en esta carne, que la presencia de Dios more en mí. Yo quiero ser ese, ese, ese cuerpo donde mora el Espíritu Santo. Yo quiero ser esa persona que cuando yo llegue haya una nueva onda de energía en el universo. Que cuando yo llegue haya una nueva vibración como este. Esto es un imán. Esto es un imán. Y yo poder que cuando yo llegue entre la alegría a un hogar que cuando yo llegue entre esa presencia de dios en mí pero es una elección y entonces ya no me va a dar rabia que me cojan las cosas entonces yo ya voy a ser una persona eh, más comprensiva yo ya voy a ser una persona más compasiva yo ya voy a ser una persona que puede mira, me, me encontré esta, esta, esta mariposita y dejo de ser oruga y me convierto en una mariposa ay, tan bonito, de verdad, de verdad mujeres, miren, es un campo electromagnético esto es un campo, donde ese imán empezamos a atraer ay, es que este, este se, me, se me, no es tan fuerte Voy a tener que conseguir otro que sea más, que se pegue más. El punto es que entramos a una nueva onda de energía, a una nueva vibración. Y esa nueva vibración está en la dimensión del corazón. Y cuando nosotros entramos en la dimensión del corazón, elegimos amar a Dios sobre todas las cosas, amarme a mí como al prójimo, y cuando yo amo, ya entré en la dimensión del amor, y ya soy hija de Dios, por elección, porque nací del Espíritu Santo de Dios, y vivo en agua, en ríos de agua viva, y tampoco lo entendía, y hay tantas cosas que no entendía, pero que voy entendiendo, por eso tenemos que tomar mucha agua, para que nuestra agua sea renovada y cuando tomamos agua y la renovamos, cambia nuestro ADN y empezamos a emitir y a estar en una frecuencia y nuestro cuerpo empieza también a cambiar la, esa energía y entonces empezamos a tener un mejor ADN. Bueno, mujeres, eh, te cuento... Que las creencias son muy fuertes. Es por esta razón que me gustaría contarte un poco de mi historia. Ya les leí eso. Voy a leerles este título que me gustó mucho. Limpia. Libera tu mente de falsas creencias. Corre el velo de la ilusión. Con eso las dejo. Eh, mañana me gustó mucho este tema. Esto está en, aquí en... en en Instagram, el link de la bio, en la bio están los libros que están en Amazon. Así que te invito a que te leas este eh, libro. Eh, la verdad es un libro maravilloso. Nosotros en la escuela no lo, eh, no lo hemos leído todo porque cosas del destino. Así es. Yo todavía le echo la culpa a los demás de mi rabia y siempre me recargo en mi hija, mi esposo y mi mamá. Bueno, pero vamos en un proceso, Viviana, o sea, vamos en un proceso donde cada día vas entendiendo más el proceso, donde cada día vas haciéndote cargo de ti misma, responsable de ti misma, y siempre ponte en la cabeza, yo soy responsable 100% de mí, yo soy mi propia madre, yo soy mi propia padre, y esta niña pataletuda, con el Espíritu Santo de Dios, vamos a hacer un gran trabajo de transformación, y vas a ver que vas a cambiar, esto es de todos los días, esto es de la eternidad, esto no es, de un solo día y que ya vamos a salir felices y contentas no porque esto es una frecuencia y en la frecuencia de, de la dimensión del corazón en común unión con el espíritu santo de dios tenemos que estar conscientes para que las cosas puedan suceder y sucedan los milagros que ahí es donde nosotras tenemos que entrar en la frecuencia ¿Dónde están los milagros? Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. Muchas gracias. vivit me ayudaste enormemente. Te agradezco mucho. Que estés muy bien. Mañana te espero. Listo. Y bueno, y las que van a ver la grabación, mañana las espero. O me comentan debajo. Y ahí vamos. Listo. Bueno, Vivi, chao. Chao. Ah, pero mira. Ay, se me... Me voy a tomar aquí. Esto es para la foto. <risa> Finalizar el video.